Abogado, periodista, diplomático, fundador de la Escuela Náutica, fundador de la Escuela de Geometría y Dibujo, jefe del Regimiento de Patricios, vocal de la Primera Junta, creador de la Escarapela, general en jefe del Ejército del Norte y creador de la Bandera. Estas son algunas de las cosas que hizo Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, o mejor conocido como Manuel Belgrano, un patriota como pocos hubo en aquellos años. Nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, de joven fue nombrado secretario del Consulado de Comercio, luchó en las invasiones inglesas, participó activamente en la Revolución de Mayo, lideró una expedición militar al Paraguay. El 13 de febrero de 1812, Belgrano solicitó al triunvirato que habilite el uso del escarapela para que se distingan los soldados argentinos de los españoles, siendo aprobada el día 18 del mismo mes. Nueve días después, enarbola una bandera creada por él mismo con los colores del escarapela, aunque esto último generó un fuerte rechazo del gobierno de Buenos Aires, que seguía leal al rey de España lideró el éxodo jujeño con el objetivo de desabastecer y dejar tierra arrasada a los invasores españoles que provenían desde el Alto Perú, actual Bolivia. En las batallas de Tucumán y Salta logró frenar al ejército español, pero su enfermedad avanzaba. Ya en 1820, en su lecho de muerte, fue examinado por un médico Belgrano, sumido en la pobreza, al no poder pagarle al médico, le dio su reloj en forma de pago de sus honorarios. Finalmente, el 20 de junio de 1820, a las 7 de la mañana, Belgrano fallece a los 50 años, pasando absolutamente desapercibido. Resulta que ese día Buenos Aires tuvo tres gobernadores distintos, a causa de una crisis política la cual presagiaba los futuros conflictos en el Río de la Plata. En el año 1938, por medio de la Ley Nacional 12.361, se declaró al 20 de junio Día de la Bandera, en honor a su creador fallecido en esa fecha. Manuel Belgrano, un patriota de pies a cabeza, un hombre honrado hasta su último suspiro.